Es tiempo de saludar a una, un querido amigo, a una persona que pues, nos va a acompañar unos minutitos ahora en la mañana para hacer una suerte de análisis, de lectura, de interpretación de lo que ha sucedido el viernes pasado allá en la ciudad de Santa Cruz, donde por convocatoria del Comité Pro Santa Cruz, justamente se llevó adelante un cabildo. Quiero saludar, mandarle un fuerte abrazo a la distancia a Hugo Siles eh, Núñez del Prado, quien es eh, cientista político, y bueno, pues hoy nos va justamente a acompañar para Hacer esta, esta suerte de interpretación, de, de tratar de entender qué fue lo que pasó este pasado viernes allá en Santa Cruz. Hugo, en principio, un abrazo grande. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos tu primera impresión. Eh, estuviste cerca, estuviste lejos, fuiste al Cabildo. ¿Qué, ¿Cómo viviste esa jornada allá en Santa Cruz el pasado viernes? Bienvenido, Hugo. Buenos días, gringo. Un placer estar en Aveayala. Eh, bueno, en efecto, sí estuve en Santa Cruz el día viernes, eh, tengo mi domicilio a unas cinco o seis cuadras del de Cristo, entonces, eh, siempre se escuchan eh, los ruidos y, y todo lo que acontece en ese importante lugar que tiene Santa Cruz, que es un punto de, conflu de confluencia, el segundo anillo del Cristo Redentor. Claro que uno a la hora de hacer una valoración eh, en principio debe decir de que eh, hay un sobredimensionamiento sobre la cantidad de asistentes. No se va a discutir ese tema, eh, asistió gente, pero no en la cantidad sobredimensionada por los organizadores y por algunos medios de comunicación. Más allá de ello, creo que el cabildo organizado por, eh, yo diría en primera instancia, por el gobernador del departamento de Santa Cruz, ...Luis Fernando Camacho, el Comité Cívico... ...y otras instituciones, entre las cuales está también la Universidad Pública... ...es, eh, de, en definitiva, eh, una ratificación... ...de eh, la posición que ha eh, mantenido... Eh, ...el gobernador Camacho, el llamado Comité Interinstitucional de seguimiento al Censo... ...de plantear una posición eh, distinta y en contraposición al resto del país de eh, establecer una fecha eh, en función de una narrativa y un interés propio de eh, los organizadores de este cabildo, de la propia trama política que eh, emerge de Santa Cruz. Santa Cruz también está eh, internamente muy conflictuada, hay disensos sobre la forma sobre la cual se lleva adelante estas estas formas de representar y de gestionar la fecha del de censo, entonces uno podría decir que este cabildo es eh, un cabildo hecho a la carta, hecho a la medida de eh, la posición que ha asumido el gobernador Camacho y algunas instituciones del departamento de Santa Cruz, en contraposición eh, como decía de lo que ha definido el resto del país con relación al censo eh, en todos los distritos del país, en todas las capitales, eh, los departamentos, prácticamente en todos, eh, la, la posición ha sido eh, y es de, de un razonamiento técnico en esta etapa presencial, eh, han cerrado filas en función de no, eh, no hacer eh, conflictos sobre la fecha del censo, sino concentrarse en el trabajo de la etapa presencial, y creo que en Santa Cruz, o por lo menos desde la gobernación de Santa Cruz, eh, no han podido eh, hasta la fecha eh, aceptar esta posición que tiene todo el país con relación al censo. Es curioso, pero en Santa Cruz la correlación de fuerzas en los municipios, en el telar rural de la capital, es adversa a la posición del de gobernador Camacho porque eh, han establecido de que eh, sí están de acuerdo con el razonamiento técnico y de llevar adelante el censo para el año 2024. En todo caso, el cabildo eh, que ha pretendido ser una forma eh, muy abierta, mediática y de contundencia en términos de eh, la asistencia de gente que fue, la de cruzar, al gobierno nacional eh, sobre una posición que, insisto, eh, está muy lejana ya de la fecha del censo y más bien se aloja en esas narrativas que eh, instalaron el año 2019, cuando precisamente se eh, organizó la antesala al golpe de Estado, también en fecha muy similar, se hizo una... Eh, prácticamente una relación, un recordatorio a los 21 días de paro eh, y toda esa simbología de los 21 días que fueron la antesala al golpe de Estado del año 2019 en Bolivia. Todo esto eh, desborda, eh, a mi modo de ver, eh, lo estrictamente eh, eh, en, en relación al censo, porque en, en definitiva hay otros temas que están, eh, que están girando en torno a la posición que tiene el gobernador Camacho, el Comité Cívico, y que tienen que ver con tierras, tienen que ver con el padrón electoral, tiene que ver incluso con revocatorio al alcalde de la ciudad de Santa Cruz, con el enjuiciamiento al expresidente Evo Morales. Entonces, te imaginas que el tema ya no es, eh, eh, en definitiva, si la fecha del censo es el, el año 2023... O el año 2024. Creo que eh, viene a ser esto un, una forma de, eh, ya de, de conducta que tiene el gobernador Camacho y que obviamente ha instalado en Santa Cruz para poder eh, mantener también vigente una suerte de interpelación, de forma eh, eh, de contraponerse a eh, las decisiones y las políticas públicas que tiene el gobierno del presidente Luis Arce. En todo, en todo caso, eh, desde estas eh, tarimas del Cabildo se instrumentaliza eh, una nueva forma de eh, configurar una narrativa eh, que tienda a la desestabilización, a la convulsión, eh, y obviamente esto eh, sigue nutriendo eh, el, el accionar político que tiene el gobernador Camacho y algunas autoridades del departamento de Santa Cruz pero insisto, eh, es una conducta eh, ratificatoria de la posición confrontacional que ha asumido desde un inicio eh, el gobernador Camacho y algunas instituciones de Santa Cruz pese a que todos los antecedentes con relación al censo eh, eh, eh, lo contrastan, porque eh, no solamente hay una hoja de ruta que ha sido consensuada por las autoridades eh, eh, subnacionales de otros distritos del país, sino también por la propia reunión que se llevó adelante el 15 de agosto pasado, en la cual el propio gobernador Camacho firmó un documento, acuerdo, donde se establecía que eh, iban a despolitizar eh, todo, toda esta hoja de ruta hacia el censo y iban a concentrarse en los aspectos técnicos. Cuando se revisan las propuestas o la propuesta de, de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Censo, se encuentra que hay serias debilidades para poder eh, justificar una propuesta de llevar adelante el censo el año 2023. Entonces, todo esto, de alguna manera, ha sido eh, borrado o ha sido eh, encandilado con eh, esta puesta en escena de un cabildo eh, que, para muchas instituciones aquí en Santa Cruz, eh, intenta eh, sustituir, en todo caso, eh, a otros poderes eh, que, en todo caso, ejercen la representación formal, oficial del de, eh, Estado en Bolivia. De acuerdo, Hugo. Eh... ¿Tienes alguna interpretación de por qué no estuvo en la lista de oradores y no estuvo presente en la testera el gobernador Luis Fernando Camacho, siendo que por todos reconocido y por todos identificado, como el principal promotor, no solamente de la, del Cabildo, sino también, obviamente, de las decisiones que se tomen en el Cabildo. Él un poquito afogoneado la posibilidad, precisamente, de avanzar hacia un paro indefinido. No sé si le gustó mucho a Camacho que tengan que esperar tanto tiempo, quizás él habría preferido hacerlo antes, pero bueno, independientemente de eso, ¿por qué finalmente Camacho no sube a la testera? ¿Por qué no participa como orador? Lo que se conoce acá, gringo, es que, hubo una decisión de eh, las demás instituciones, principalmente de la universidad pública, en el sentido de eh, no permitir que el gobernador Camacho estuviera en escena, en la fotografía principal, porque alguien seguramente les pasó alguna información que es totalmente inválida, digamos, o inconsistente, de que la presencia del gobernador en la tarima, siendo autoridad electa, hubiera eh, ocasionado una distorsión en la legalidad o la legitimidad del cabildo. Algo que no tiene sentido, que fue desmentido por el propio órgano electoral. En todo caso, eh, hay dos eh, fuertes posiciones que se han conocido. La primera es que los propios organizadores o coorganizadores porque como dije, el organizador de este cabildo es el gobernador Camacho, fue el gobernador Camacho. Pero los coorganizadores, que son el Comité Cívico, la Universidad Pública, le habrían eh, dicho a esta autoridad eh, estos imponderables que estaban tejiéndose en función de una normativa que regula los cabildos que tiene que ver con la instalación de estas formas de democracia y de participación directa, que como todos conocemos, están en la Constitución, está en la Ley 026, son eh, asambleas, cabildos, eh, con carácter tan solo deliberativo, no vinculante, pero aparentemente hubo una eh, información cruzada que hizo que eh, estas mismas autoridades, coorganizadoras, le hubieran pedido al gobernador Camacho, que eh, no participe de la tarima y por ello estuvo entre eh, los asistentes en la, en la, en la, en la primera fila. Eh, esto de alguna manera también desnuda, Gringo, una, una, eh, un estresamiento que hay al interior de eh, esta propia organización del Comité Interinstitucional de Seguimiento al Censo, porque está claro de que, Camacho tiene ya disensos importantes en las instituciones, en las autoridades electas del departamento de Santa Cruz. Otrora, los cabildos eran un cierre de filas absoluto de autoridades, de instituciones, y hoy en Santa Cruz eso es eh, tan solo un reflejo eh, de lo que era en el pasado. Hoy hay un disenso, hay una voz de la población representada también en autoridades como el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al menos 40 alcaldes del departamento de Santa Cruz de 56 que tienen una voz también eh, muy distinta y no están de acuerdo con eh, asumir medidas eh, como por ejemplo paros indefinidos, bloqueos y otros. En todo caso, eh, este estresamiento al cual me refiero que está al interior de la organización eh, del comité interinstitucional de seguimiento al censo también tiene influjos de instituciones empresariales, gremiales transportistas y de otros que ven con desatino eh, eh, y con eh, preocupación estas formas de mantener y gestionar el conflicto la confrontación desde Santa Cruz hacia el país en todo caso ellos mismos se encargaron de eh, eh, darle a Camacho la ubicación y el lugar que finalmente eh, no había ninguna normativa que eh, prohibiese o que eh, estableciese que la presencia de Camacho en la tarima iba a ejercer alguna invalidación de este evento, de este, de este cabildo. Eh, hay un estresamiento interno y eso se manifiesta ya a la hora de ver las cosas en la perspectiva que corresponde. Eh, correcto, eh, Hugo. Te haría dos preguntas en una, eh, recordando aquel momento en el que, eh, pues aparentemente, en esa reunión que hubo, eh, entiendo, del Consejo Nacional Autonómico de Coordinación allá en Santa Cruz, de Socialización en Santa Cruz, el gobernador habría manifestado que si él salía de esa reunión en la que estaban justamente encontrándose con el ministro de Planificación, técnicos del INE, etcétera, si él salía a decir que se había decidido nomás esperar el censo y no hacerlo en 2023, le iban a prender fuego la casa, ¿no? Eso lo contó Álvaro Ruiz, eh, viceministro ministro justamente encargado de coordinar esta tarea del censo. Al margen de ese episodio, independientemente de cuán fidedigno sea, la pregunta sería la siguiente, ¿está en condiciones Santa Cruz de llevar adelante una medida como la que se han propuesto como un paro indefinido, por tiempo indefinido, en atención a que, por lo visto, da la sensación de que el gobierno no va a ceder en el hecho de... Eh, no poder hacer el censo en 2023. Y la segunda pregunta sería la siguiente, ¿por qué tanta urgencia, por qué tanta prisa de parte del señor Camacho, de los cívicos y todo este grupo de afines para hacer el censo en 2023? Sí o sí en 2023. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Número uno independientemente de si los tiempos lo permiten, pero ¿por qué insistir en hacer el censo 2023? Y segundo, ¿podría de pronto Santa Cruz encarar un paro por tiempo indefinido en caso de que no prospere esa, esa posibilidad de mover el censo a 2023 hasta el próximo 21 de octubre? Bueno, es cierto que ya el gobernador Camacho tiene, como dije, eh, disensos importantes eh, que están manifestados eh, precisamente por diferentes actores políticos del departamento, instituciones y también ese plazo eh, que han establecido de 21 días, eh, ya creo que son 19, corre para ellos mismos porque entre el día 6 de octubre y el día 11 de octubre, eh, eh, que, eh, eh, que ya eh, están, son fechas establecidas, hay dos reuniones importantes, la primera, el del gobierno nacional con los empresarios y la segunda, una mesa técnica para poder eh, revisar de manera tal vez la última vez esa propuesta eh, tan pero tan debilitada que fue expuesta en los medios de comunicación que presentó el comité interinstitucional. Entonces, Camacho tiene eh, dificultades al interior, eh, ya no es un departamento como dije que cerraba filas absolutas en función de estas convocatorias. Ya tiene disensos, tiene alejamientos importantes. Y por eso también eh, hay que reconocer de que también tiene un, una porción importante de apoyo fidelizado hacia estas formas de gestionar la interpelación desde Santa Cruz al gobierno central. Hay un núcleo duro de apoyo que mantiene el gobernador Camacho en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el departamento eh, y eso de alguna manera lo sostiene hoy. Por eso es que es muy difícil eh, que eh, esta autoridad eh, retroceda y ceda porque precisamente tiene ya eh, apostados prácticamente eh, todas, todas sus cartas hacia eh, lograr que el censo eh, tenga eh, por eh, una forma ya de presión y de, y de estas manifestaciones confrontacionales que eh, hacerse el año 2023. Eh, es, eh, esto es muy difícil de que eh, cambie, por lo menos esta autoridad cuando dijo eso que reveló el viceministro de autonomías, es cierto, eh, si, eh, si este, esta autoridad retrocede eh, va a tener un desencanto ya eh, importante en el caudal de apoyos que todavía mantiene ahora bien eh, eh, en definitiva yo como dije no es una cuestión de, de censo o de prioridad hacerlo porque eh, como el resto del país también eh, man mantiene necesidades y preocupaciones sobre el tema de recursos y otros eh, eh, eh, en Santa Cruz el tema es una, eh, es una forma eh, de eh, gestionar el conflicto, es un dispositivo que se ha utilizado como en el pasado, fue las autonomías, eh, fue también eh, el riesgo, como decían aquí, de los valores republicanos y otros, fueron los dispositivos que accionaron una forma de movilización. Aquí... Eh, se ha usado, se está usando el censo como una eh, forma de dispositivo que permita eh, decirle a los cruceños que si no hay censo o si se retrasa el censo, peligran una serie de cuestiones, salud, educación, hay una narrativa que se ha ido construyendo y tiene que ver con eh, precisamente algunas cuestiones de interés regional, que obviamente están trastocadas, están dimensionadas, eh, sobredimensionadas y también tienen eh, algunas eh, falsedades en cuanto a precisamente esta narrativa que se construye. Entonces, no es el censo una cuestión esencial, prioritaria, es el censo un dispositivo que acciona una forma de gestionar eh, la confrontación que a su vez también le permite a Camacho mantenerse en una, eh, en una, en un, en una cuestión y ubicación y posición eh, eh, todavía de liderazgo al frente del departamento de Santa Cruz. Tiene ya un caudal de gente que eh, eh, ha, ha preferido eh, optar eh, por no parar, y hay un 50% al menos de gente, y eso se ha comprobado con encuestas, que le dicen no al paro, no al paro indefinido, porque hay gente que no está de acuerdo con las medidas. Tal vez apoya a Camacho en... En, en la interpelación al gobierno central, pero no está de acuerdo con estas medidas de sacrificio colectivo donde los que más pierden precisamente son, eh, es la población que tiene eh, eh, la necesidad de reactiv reactivar su economía y tiene la necesidad también de el día a día en la economía. En todo caso eh, Camacho sigue haciendo uso de estos dispositivos eh, que en su momento le funcionaron, le funcionó el que, la quema de la chiquitanía, las, los riesgos de, la, eh, de los valores republicanos, democracia y libertad en su momento, y ahora pretende con el censo eh, que se construye en toda una, una lógica eh, de demandas regionales, construir esta eh, forma de interpelación, de confrontación al gobierno y a su vez eso también le otorga un caudal de apoyo eh, de la gente que nuclea todavía, todavía de manera fidelizada un apoyo hacia esta autoridad del departamento de Santa Cruz. Muy bien, Hugo. Eh, completísimo el análisis. Agradecerte por la gentileza que has tenido de regalarnos estos minutos de tu tiempo. Seguramente más adelante te estaremos convocando nuevamente para hacer una suerte de previsión. Sin duda hay un momento que podría ser una suerte de parteaguas. Es el 11 de octubre, justamente la convocatoria que ha hecho el gobierno para que haya un encuentro entre la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, los municipios, no es cierto, los técnicos, y allí se pueda seguir avanzando en este tema. Lo que está pendiente nos da es impresión, Hugo, es una demostración fidedigna, ¿no es cierto?, en términos de cronogramas, en términos de tiempos, de cuán factible es realmente llegar al censo para 2023, incluso en el primer semestre, como pretenden los cívicos allá en Santa Cruz. Esa será seguramente materia del próximo 11 y nos imaginamos, el 11 será la posibilidad de llegar a algún acuerdo que permita, por ejemplo, suspender el paro o ver otro tipo de mecanismos eh, de pronto de negociación o de acercamiento o definitivamente será el pasaporte directo hacia el paro indefinido con las consecuencias que, bueno, pues es bastante complicado predecir ahora. Eh, Hugo, muchísimas gracias, eh, agradecerte como siempre la gentileza que has tenido y te estaremos molestando sin duda cualquier ratito, ¿sí? Gracias. Gracias, gringo, por la oportunidad. Muchísimas gracias, muy amable. Eh, Hugo Siles Núñez del Prado, el cientista político, eh, hizo su lectura, su interpretación de lo que sucedió el pasado viernes allá en Santa Cruz, obviamente haciendo referencia a todos los protagonistas de este episodio y sin duda un análisis de lo que vaya a suceder eh, de aquí a poco, ¿no es cierto? Son ya días que están corriendo, estos son, son fechas que tienen su, su plazo, ¿no es cierto? El 21 de octubre sería la fecha fatal para que el gobierno decida finalmente. Finalmente hacer el censo en 2023, caso contrario el 22, Santa Cruz estaría arrancando con ese paro por tiempo indefinido. Tenemos un buen rato todavía por delante, son 18 días, así que veremos qué es lo que sucede con la esperanza puesta en esa cita del próximo 11 de octubre en la que esperemos pueda haber algún tipo de acuerdo. 737, tenemos que hacer una nueva pausa.